sido el papel de las mascotas en la sociedad? Acompáñenos a conocer más sobre este interesante tema. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les quiero preguntar a todos, ¿acaso ustedes tienen una mascota en casa? Seguramente las más frecuentes son gatos o perros, ¿Sabían ustedes que los gatos han sido considerados por muchas culturas como deidades? Una de ellas es la egipcia, tan es así que se momificaban y se guardaban en los sarcófagos e incluso en la actualidad podemos verlos como reliquias. Pero también se les ha considerado en aspectos brujeriles o se les ha considerado eh, digamos, partícipes de algunos actos de maldad. Por eso es que durante muchos años estos también eran sacrificados o tratados con este, cierta, eh, cierta furia. Pero uno de los animales más consentidos como mascotas son los perros. Sin duda muchos hemos convivido con un animal así o lo hemos visto en diferentes para de la historia. Pues bueno, los perros son parientes de los lobos, como ya sabemos. Estos han sido domesticados no hace mucho, hace 14 años. Prácticamente se dice que estos fueron acompañantes de los de ciertas este, fases de la historia de la humanidad y sobre todo que cruzaron el continente este europeo hacia el, el americano en este estrecho de Bering y así este, básicamente se protegían y se mantenían pues bueno juntos eh, descubriendo nuevos territorios pero el lobo o el perro, digamos domesticado, tenía ciertas personalidades conforme a la actividad que iba a realizar dentro de la sociedad. De hecho, se dice que había diferentes tipos de raza conforme a la actividad que, que realizaban. Algunos cazaban, algunos pescaban, otros básicamente, este, pues bueno... Eh, Muestreaban o buscaban ciertas eh, especies de recolección, pero básicamente el, digamos, el registro se enriquece en que este participaba en muchas de las actividades acompañando al hombre. Podría decirse que ha, ha fungido este, diversos papeles como cazador, guardián, este, eh, digamos agente de tracción y también era partícipe de guerras. Básicamente, muchos de los perros que se criaron durante mucho tiempo cumplían estas misiones para eh, conquistar territorio. Se dice que, por ejemplo, Alejandro Magno te contaba con algunos perros que este, básicamente este, ayudaban a vencer ciertos ejércitos. También los romanos tenían algunos perros que este, les ataban una, digamos, como una especie de de tina o de, este, de, de digamos, de... Bueno, de caja en donde se ponía fuego y se lanzaba a las poblaciones enemigas para comenzar incendios. También se habla de algunas representaciones en estos, en estos digo, de perros con, este, con corazas de cuchillas para poder atacar al ejército enemigo. Y tan representado está que en la conquista española, pues bueno, había mastines que este, vencían a los indígenas, que eran de tamaño enorme y que corrían y destrozaban a los indígenas, sin embargo con el afán de hacerlos más eh, más, a, eh, bueno, más acompañantes, más seguros en nuestra, en nuestra convivencia pues se han modificado muchos de sus de sus rasgos genéticos para hacerlos más este, fieles, más leales, protectores pero a la vez, este, digamos eh, no, eh, no violentos, sin embargo sabemos que aún se siguen creando estos para este, peleas de perros clandestinas y demás, pero los perros en esencia han sido amigos de los hombres desde épocas muy remotas por eso cada vez que tú veas a tu perro, pues igual puedes pensar que fue un antecesor de esta, de esta generación de grandes perros en la historia, pero que también hay que tratar a tu perro con cariño, aunque sea un perro pequeño y de, de dócil personalidad.